Buenas, hola queridos hermanos, amigos, gente linda que ama a Dios y sirve al Señor con buena voluntad y amor. El amadísimo Señor Dios Todopoderoso tiene un mensaje de alerta para todos nosotros. Les cuento que este es el mensaje del Dios Todopoderoso a las raíces 4. Como les dije en el anterior audio, mis hermanos, es... Es un poquito largo el, el mensaje, es necesario que sigamos en, en las raíces, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a orar pidiendo al Señor Jesucristo que en su nombre nos ayude a entrar en su santo lugar, su santo templo, que somos nosotros los que creemos en él y permitimos que su santo espíritu more en nuestro espíritu. Señor Jesús, Venimos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti nada somos, nada tenemos, que solo por medio de ti podemos conocer al Padre, que es necesario pasar por la cruz, donde tú pagaste el precio, para que nos limpies con tu sangre de todo pecado y de toda maldad, y nos lleves escondidos en ti, que eres la piedra la roca para ofrecer nuestro sacrificio, o sea, haznos morir junto contigo y arrepentirnos y pedir perdón por nuestras iniquidades y transgresiones. Tú no rechazas un corazón contrito y humillado, danos el don del arrepentimiento y el don del perdón, pues en nuestras fuerzas y en nuestra carne nada podemos hacer, ni siquiera reconocer que hemos fallado, solo hasta que tú nos buscas y nos tocas con tu Santo Espíritu. Ayúdanos Señor, ayúdanos a ver lo que tú ves en nosotros, ayúdanos a ver cómo está nuestra alma, nuestra vida, como en un espejo, ayúdanos a recapacitar sobre nuestra vida y nuestras obras. Ayúdanos Señor, quita de nosotros la mentira, el engaño, la hipocresía, la incredulidad y danos el poder para recibirte y aceptarte como nuestro Salvador, Redentor, el único que puede ocupar el lugar Santísimo. Entrónate Señor en nuestras vidas, hoy decidimos recibirte en todo nuestro corazón, amén. Si, si ya lo tienes en tu corazón, cerciórate y acompañémonos para que nos reunamos en él, en él, en Cristo Jesús y seamos reconciliados. Bueno, el Señor tiene un mensaje hermoso para todos, recibámoslo con todo amor y gozo, Amado Padre, amado Hijo de Dios, amado Espíritu de Dios, bienvenido seas en nuestra vida y permanezcas en nosotros. No nos sueltes de tu mano. Amén. Y dice el Señor, Hablo a las simientes tanto de la mujer, que es la simiente de Cristo, como la simiente del diablo, este está en Génesis 3.15 No para siempre estará mi espíritu enojado contra mi pueblo. Isaías 57.16 Por el cual sufro hasta hoy, hasta que la mayoría de los gentiles sea proclamado el Evangelio de Dios. Y mi hijo sea formado en mis hijos. Gálatas 4.19 Hijos, no descanséis de pregonar e instruir a todos aquellos que están despertando. Daniel 12, 3 Es tiempo de despertar del sueño profundo. Romanos 13, 11 Y levantarse en tanto que dure el día. Trabajad, vestidos de mi luz. Romanos 13, 12 Para que podáis andar entre tinieblas. Isaías 9.2 Luchad fervientemente porque mi pueblo conozca de mi Hijo, Judas 1.3, y mi espíritu sea derramado en todos los que recibieron mi Hijo. Joel 2.28 y Hechos 2.17 Andad en mi luz aprovechando bien el tiempo Romanos 13, 13. En tanto que la luz alumbra. Colosenses 4, 5. Porque vendrán densas oscuridades. Joel 3, 15. En las cuales no podréis trabajar. Juan 9, 4. Disponed vuestras vasijas para que mi aceite sea derramado y no permitáis que se acabe. Velad y cuidad, y a vosotros, atalayas, sentinelas, que cuidáis de mi obra, no descanséis. Mateo 25, 1 al 13, Ezequiel 33, 1 al 6. Exhortando, consolando y edificando mi redil. Quitad tropiezos, preparad vuestras hoces, Joel, Joel 3.10. Engrasad vuestra espada, para cortar, para quitar con la espada, las plagas. Isaías 57, 14, 21 Las ramas, los troncos, las raíces, las piedras, que hacen que mis pequeñitos tropiecen. Mateo 18, 6, 7 Santifíquense más y más. Busquen de mi santo espíritu, para purificarse Apocalipsis 22, 11. Hagan la obra con todo esmero y voluntad. Efesios 6, 7. Colosenses 3.23. Que a vuestro tiempo os haré cosechar lo mejor de la tierra. Colosenses 3.24. Arrancad esas raíces, esa cizaña. Ya es hora de apartar en manojos y recoger todo lo que se oponga a la obra de mi hijo. Mateo 13.24 Únanse, los que me aman, y apóyense en oración, y yo enviaré mis refuerzos de ejércitos celestiales. Joel 3.11 Enfilen toda su artillería cada día, y como en tiempo de Nehemías 4, Estén vigilantes y apercibidos contra vuestros burladores que quieran levantarse para impedir que se construyan las bases, los muros de mi gran ciudad. La Nueva Jerusalén, la espiritual. Apocalipsis 21.2 Se aproxima el gran día. Joel 1.15, Isaías 13.6 Día que me preparo con gran emoción. Isaías 63, 1 6, Porque haré justicia sobre toda la tierra, sobre toda vida que haya en la tierra, en los mares, en los cielos, en los aires y especialmente debajo de la tierra. Iré a vosotros como queráis. Como juez. Isaías 63, 4 o 9, 97 o como vuestro libertador joel 312 isaías 49 8 26 arrepiéntase toda carne y vuélvase a mí joel 2 12 13 joel 218 Aténtame dios está llamando al pueblo que lo conoce a que actúe y comparta la alerta. Solo está en nosotros no quedarnos callados ni ser egoístas. Es necesario esforzarnos e instruirnos los unos a los otros. Dios quiere que obremos, o sea, que abramos nuestras bocas y compartamos el Evangelio. Y ahora más que nunca que tenemos estos medios. Animémonos los unos a los otros para poderlo hacer. Amén, hermanos para compartir con los demás bueno ahora vamos a explicar un poco de los términos que se usaron en el audio anterior sobre el capítulo del, del Levítico 16 recuerdan del macho cabrío el, el ángel caído de Azazel Solo se va a hacer énfasis en, en, los, pues en las palabras más importantes eh, dejando para próximos audios eh, más las explicaciones bueno, y aquí vamos a hablar más que todo de lo que significaba el santuario. El santuario, que significa el templo. Es, dice, yo lo, pues lo estuve verificando de un estudio que se hizo. Eh, más, eh, cuando termine, les voy a dar la, la bibliografía de cuál tomé esta información. Pero es de acuerdo a la, a la palabra. Bueno y dice eh, la etimología de lo que significa el santuario Dice el vocablo latín templum era el equivalente del término hebreo ved elohim Y significaba la morada de Dios De ahí que por su relación con la adoración divina literalmente significa la casa del Señor Ahora la palabra tabernáculo Tabernáculo proviene de la palabra en latín tabernáculum, que quiere decir tienda. Tabernáculum es diminutivo de taberna, que significa cabaña, caseta o taberna. También se le denominaba santuario al lugar de reunión. El tabernáculo llamado en hebreo, no lo puedo pronunciar, es m s -H k d s h Macadaz, oh, que significa morada. Fue el santuario móvil construido por los israelitas en el desierto durante el éxodo de Egipto como lugar de adoración al dios, o sea, a Yahvé, y en el que se resguardaba las tablas de la ley de Dios. La vara de Aarón y un pan de maná dentro del arca de la alianza, eso está en Éxodo 25.8, función que cumplió hasta que fue construido el templo de Jerusalén por el rey Salomón. El tabernáculo en Israel. El tabernáculo era una tienda portátil que podía fácilmente desmantelarse, su propósito era ser una morada adecuada para Dios y por lo tanto estaba construida de materiales de la más de la más alta calidad Usando los mejores, las mejores habilidades humanas El santuario Un lugar de acceso al, al santuario celestial Bueno, en, dice De acuerdo con Éxodo 25.9 El tabernáculo debía construirse siguiendo el diseño que el Señor le mostró a Moisés En el monte Sinaí Esto está en Éxodo 25.40 este concepto necesita estudio porque arroja luz sobre la verdadera naturaleza del santuario israelita. El sustantivo tagni se deriva del verbo baná, o sea, construir en el Antiguo Testamento. Tagni se refiere a la estructura, un diseño o modelo para un edificio, una figura de algo o una réplica o símil. Generalmente describe un objeto tridimensional, en la mayoría de los casos presupone la existencia de un original. Esta condición de excelencia constituía la ofrenda de una nación al señor. Su construcción fue prescrita con minucioso detalle, así en cuanto al diseño como al material. Fue en todo aspecto lo mejor que el pueblo pudo dar. Y Jehová santificó la dádiva ofrecida con su aceptación divina. Dicho sea de paso, tengamos presente el hecho de que, bien, se trate del don de un hombre o de una nación. Lo mejor, lo mejor, si se ofrece con toda la voluntad y con intención pura. Siempre es precioso a la vista de Dios, pese a lo pobre que parezca ser cuando se le compara con otras cosas. Bueno, estas son conclusiones del autor que, o sea, la persona que hizo este estudio, no son mis conclusiones. ¿no? Este fue el, pues, el estudio más, como más completo sobre estas palabras que, que encontré. Bueno, ahora dice, el, el santuario en Hebreos, dice, el autor de Hebreos sigue el modelo del libro de Éxodo, Redención, Pacto y Santuario. El santuario del Nuevo Pacto es superior porque es celestial. Esto está en Hebreos 8, del 1 al 2 y en Hebreos 9, 24. Dice, aquí Hebreos se basa en Éxodo 25, 9, 40 y encuentra allí una referencia al verdadero santuario celestial de Dios que antecede al terrenal. El santuario celestial sirvió como modelo para el terrenal y puede ser llamado el antitipo, entre paréntesis, Hebreos 9.24, griego, antipus, cierro paréntesis, dice, puesto que el tabernáculo es una copia del original, es inferior y se lo describe como una sombra del celestial, como una copia y una sombra. El santuario terrenal señalaba al celestial y así testificaba de su propia transitoriedad. Eso está en Hebreos 9.11 Dice En Hebreos, siguiendo las enseñanzas del Antiguo Testamento, aboga por la existencia de un santuario real en el cielo. Algunos pasajes que a primera lectura parecen indicar una interpretación metafórica del santuario celestial bajo una interpretación minuciosa más exacta, respaldan una interpretación literal. El sustantivo ta-agia, o sea el santuario, en hebreos designa como un todo uno de sus dos departamentos. Esto está indicado particularmente por el hecho de que ta, agia se usa en paralelismo, como tienda. Que en el Antiguo Testamento se designa como tabernáculo. Además, cuando el autor de hebreos se refiere al lugar santo, se usa agia sin el artículo. Y cuando se... Se refiere al lugar santísimo, se emplea Agia, Agión Este énfasis en el santuario terrenal como una copia del celestial Relacionado con una discusión de los dos departamentos del terrenal Esto está en 9, Hebreo 9, del 1 al 7 Sugiere que el autor de Hebreos comprendió que el santuario celestial era una estructura bipartita Descripción del antiguo santuario en Hebreos 9 del 1 al 5 Dice en el Antiguo Testamento todo el santuario terrenal en su conjunto fue creado con la función de permitir que Dios pueda habitar entre su pueblo. El santuario era el medio, herramienta o método diseñado por Dios mismo para poder cohabitar con su pueblo escogido, encontrarse con él, hablarle y que éstos pudieran reconocer en él al Señor el único y verdadero Dios que lo sacó de Egipto, entre comillas, dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis, cierro comillas. El santuario mencionado en Hebreos 9, del 1 al 5, es claramente el tabernáculo del desierto, descrito detalladamente en el libro de Éxodo. La primera parte, el lugar santo, el tabernáculo tenía un patio alrededor. El, el tabernáculo en sí era como una tienda de campaña, o sea una carpa, dividida en dos partes. Entrando por la puerta era entrar en el lugar santo. Bueno. Aquí el, el autor hace un análisis y significado de los elementos del santuario. El primer eh, elemento está el, candel, el candelero, esto lo podemos eh, estudiar en Éxodo 25 del 31 al 40. Dice, por el candelero de oro entendemos que a luz de Dios fue alumbrada para siempre, representa los ministerios. Y misiones. Así que los cristianos, Mateo 5, 14 y la Iglesia, Apocalipsis 1.20, es también símbolo de Cristo alumbrado, perdón, alumbrando por medio de los cristianos y la Iglesia, pues Jesús es la luz del mundo. Juan 8.12, Juan 1. 9. La mesa de los panes. La mesa de los panes representa la presencia y provisión de Dios es la santa cena, la cena del pacto, esperando por Jesucristo, la mesa de los panes simboliza también nuestra confianza en Dios, el pan es un símbolo de Cristo, el pan de vida lo podemos verificar en Juan 6.35 dice, la mesa simboliza más bien nuestra comunión con Dios por medio de Cristo, Éxodo 25, 23, 30. El pan de la proposición, entre comillas, Levítico 24, 5 al 9, simboliza, entre comillas, la cena del Señor. Participaban solo los sacerdotes purificados. Asimismo, en la iglesia participan de la mesa del Señor solo los cristianos, representando a los sacerdotes espirituales purificados según 1 de Pedro 2, 4, 10. El significado del pan es la provisión provisión física de dios para su pueblo bueno ahora vemos otra palabra que aparece en levítico 16 que es el velo el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo era la representación de la separación entre dios y los humanos era violeta y escarlata Dice, reino y sangre, entre paréntesis, significa violeta y escarlata, reino y sangre, quiere decir cielo y, y, el, y el rojo de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entre paréntesis, dice, midió 8 metros de alto y 10 centímetros de grueso, pues se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz. Y, un, y entre paréntesis aparece Josephus el historiador dijo que los judíos lo cosieron rápidamente y lo culparon por el terremoto Nuestra relación y compañerismo con Dios es posible El velo es el cuerpo de Cristo Hebreos entre paréntesis 10, 19, 20 Perdón, Hebreos 1 del 9 al 20 a través de su cuerpo quebrantado en la cruz, tenemos el derecho para entrar en el lugar santísimo como sacerdotes. Le, bueno, le recomiendo, o sea, Les digo que este es un estudio de, de una persona que lo hizo, ¿no? que tomó varias bibliografías. Bueno, sigamos, dice, debido al elemento humano en el tabernáculo, es decir, a Moisés y Aarón, un velo lograba la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El velo indicaba que un ser humano no podía aproximarse para morar abiertamente en la carne ante la presencia de Dios. La Biblia dice que este velo fue desgarrado de arriba hacia abajo al morir Jesús. Jesús entró y descansó en la presencia de Dios, pero no lo hizo en la carne. De hecho, el libro de Hebreos nos enseña que su carne era el velo mismo, de manera similar mientras estemos viviendo en esta carne solo podremos tener acceso limitado a Dios, no obstante cuando ese velo se rompa estaremos plenamente en la presencia del Señor. El velo representa el acceso restringido a Dios mientras se está en la carne, por supuesto Jesús ha traspasado este velo sentándose a la derecha de Dios. Conocemos a Jesús en el espíritu y en consecuencia vemos al Señor glorificado por el Padre. Eventualmente nosotros también atravesaremos este velo para estar ante Dios. Pablo escribió en Colosenses que, entre comillas, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Dios, cierro comillas. Entre es, esto corresponde a Colosenses 3.3 En lo referente al tabernáculo esto significa que vivimos dentro del Mica, perdón, Mik, Mikdax, en la presencia de Dios. Perdón mi pronunciación, pero no, no estoy familiarizada con el idioma. Bueno, dice: es desde esta posición que debemos ministrar, apoyar y exhortar a Israel, ofreciendo reconciliación al mundo entero. Esto está en Romanos 15, del 8 al 9. Ahora viene. La otra palabra, el incensario de oro, dice, el incensario de oro era símbolo de Cristo, nuestro intercesor. Simboliza también la intercesión por el pueblo de Dios y adoración a Dios, oración y perdón. Por el incensario comprendemos que el poder del sacrificio de Jesús es un olor dulce, como el arco del, del, par, del pacto, otra palabra que aparece. El arco del pacto era una caja de madera fina, cubierta de oro, adentro estaba. Símbolo de la presencia de Dios. El sumo sacerdote entró enfrente del arca solamente una vez por año. Ahora estamos en Cristo y Cristo está en nosotros continuamente. Se realiza la relación personal. Intimidad. Intimidad. Ahora Jesús está dentro de nosotros, somos el arca del pacto, la maná está dentro de nosotros. Juan 6, 32, 35. La ley está escrita en nuestros corazones, somos sacerdotes y el sumo sacerdote vive dentro de nosotros. Éxodo 40, 30. Viene la otra, otro elemento, la urna de oro con el maná. Esta vasija de oro que contenía el maná nos presenta dos pensamientos. Primero, la fidelidad de Dios, quien durante 40 años había alimentado a su pueblo a través del desierto, convenía tenerlo presente. Te acordarás de todo el camino. Deuteronomio 8.8.2 El otro pensamiento dice, Ella es un memorial de Cristo descendido del cielo pan de vida, alimento de su pueblo, en el desierto, Juan 6, 31, 38, 58. Cabe señalar al respecto que los israelitas recogían cada día un homer de maná. Tal es nuestra parte, alimentarnos de Cristo cada día. Pero el último versículo de Éxodo 16 nos dice que un homer, o sea, un Uomer es la décima parte de un efa. Vale decir que lo poco que podemos captar de Cristo aquí abajo no es más que una débil parte de la plena medida que tendremos en la gloria. Éxodo 33-34 Ahora, la vara de Aarón. Esta vara está en números 17-10, que había brotado, producido flores y almendras, nos nos habla de la gracia y de la resurrección. Así todo lo que el arca nos enseña acerca de la persona de Cristo es completado por su contenido, su obediencia perfecta, su humillación con, con descendido del cielo. Como descendido, perdón, como descendido del cielo, su gracia y su resurrección. Las tablas de Moisés. Las primeras tablas habían sido quebradas en, ante la idolatría del pueblo Éxodo 32.19 Las segundas tablas nos son presentadas en Deuteronomio 10.3.5 Como no hechas hasta después de la construcción del arca y colocadas allí en cuanto a Moisés Descendió del monte Solo Cristo podía cumplir la ley de Dios, Salmos 48 Solo a causa de él, figurado por el pueblo y ahora aparecen los querubines dentro del lugar santísimo se hallaba el arca del pacto también llamada arca de la alianza esto está en éxodo 25 10 22 descansando sobre el arca el japo perdón japored entre comillas o propiciatorio integrados al japored se hallaban en frente a frente dos querubines cada querubín miraba hacia abajo significando la, made la manera de acercarse a Dios, una referencia anterior al querubín la encontramos en Génesis capítulo 3 cuando Dios lo situó en el jardín para resguardar el acceso al árbol de la vida, es decir, para evitar la libre comunión con Dios. Ahora sobre el arca estos querubines señala, señalan el único acercamiento posible hacia Dios. En realidad los querubines nos están diciendo que, entre comillas, Dios nos encontrará aquí. Cuando terminó la construcción del tabernáculo, la presencia de Dios descendió sobre esta área específica, del Mikdax. Y ahora viene la palabra el propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta del arca. Las figuras de los querubines lo cubrían con sus alas. Eso está en Éxodo 25, 18, 22. El arca era un cofre y tenía una tapa llamada propiciatorio. El término hebreo traducido por propiciatorio deriva entre comillas cubrir o cubierta. En el Antiguo Testamento, la propiciación de los pecados significa que estos eran cubiertos, como en el Salmo 32.1. Mientras que en el Nuevo Testamento, una vez que la obra de Cristo fue cumplida, los pecados son quitados, entre comillas. Hebreos 9, 26, 10, 4, 11, 18. Hay que verificar esos capítulos. La palabra propiciatorio, traducida en la versión inglesa por Mercy Seat, quiere decir sea el asiento de la gracia, contiene también la idea de gracia, de misericordia. El propiciatorio estaba enteramente hecho de oro puro, lo que nos habla de la justicia inherente a la naturaleza divina. Por otra parte, encima del propiciatorio había dos querubines de oro batido, de una sola pieza con el propiciatorio los querubines asiento del trono de dios salmo 80 del 1, 1 y el 89 14 hablan fundamentalmente del juicio de dios así la justicia divina reclama el juicio inexorable de dios sobre su pueblo pecador el cual de ninguna manera observó la ley éxodo 32 19 pero los querubines y el propiciatorio estaban colocados sobre el arca, que es como decir, sobre Cristo, quien sí cumplió plenamente la voluntad de Dios, y la permitió a esta el cumplimiento de, de amor a favor del hombre. Luego sobre el propiciatorio se encontraba la sangre de la víctima que el sacerdote había llevado allí, el gran día de la expiación. Levítico 16, 14, 15. Los querubines no tenían una espada como en el Edén, sino al contrario, alas para proteger y sus rostros uno enfrente del otro. Estaban vueltos hacia el propiciatorio, es decir, miraban la sangre. O sea, ya no tenían espadas, sino alas, ya no miraban al hombre para defender que no fueran a, a tomar del árbol de vida sino ya miraban era el sacrificio que el Señor Jesucristo había hecho y ya eh, al mirar la sangre ya ellos estaban era para proteger a los hombres. El propiciatorio era el lugar de encuentro de Dios con el hombre, un doble sentido, primero Aarón el sacerdote representando al pueblo ante Dios acudía con la sangre, segundo Moisés el enviado de Dios, el apóstol, recibía allí los mensajes de Dios para el pueblo. Éxodo 25, 22 Dice, el Señor Jesús, en hebreos, reúne el doble carácter de Moisés y de Aarón, cuando es llamado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. 3.1 Está en Éxodo 3.1 Bueno, Y la conclusión a la cual llegan de este estudio, la voy a leer, dice, la carta a los hebreos trata de presentar la obra salvadora en contraste con el aparato cultural de Israel y para ello se apoya exclusivamente en las escrituras. El santuario descrito en la Biblia es para él una figura de aquel otro santuario único en el cual se cumple el culto verdadero y eficaz. La función sacerdotal, tal como aparece descrito en la escritura, es de hecho estéril y solo sirve de anuncio previo a un sacerdocio superior, al de Jesús, único capaz de cumplimiento a todas las esperanzas que durante siglos se vieron frustradas. La carta a los hebreos basada en la fe acepta sin restricciones la obra de Jesús como realización de la obra salvadora de Dios, haciéndola un objeto de reflexión teológica a lo largo de su despliegue. En fin, el tabernáculo nos muestra un cuadro del trono de Dios. El Rey Eterno se prepara para establecer entre los hombres su trono en la tierra. Los discípulos llenos del espíritu del Mesías están siendo preparados para servir directamente en la presencia del Señor como sus santos sacerdotes. Bueno, y la bibliografía fue bastante amplia eh, porque fue consultado el señor Alberto Tra Trajer sobre y él, él aportó los cumplimientos gloriosos del santuario. Ángel Manuel Rodríguez, él aportó la doctrina del santuario en teología, fundamentos de nuestra fe. Carlos Nina Ortiz, el santuario, símbolo y realidad, el remanente de Santo Domingo 2004 Clifford perdón Clifford Goldstein él, él aportó ataque contra el lugar santísimo Apia, Colombia en el año 2005 y Müller él aportó sobre temas del santuario el libro de hebreos en guía de estudio de la Biblia bueno mis hermanos quise aportarles esta eh, información para complementar el, el capítulo de Levíticos, espero no se queden con, con esto sino ustedes mismos, vayan, averigüen, sean estudiosos, es muy importante comprender esta parte porque es prácticamente eh, la obra redentora del Señor Jesucristo, si comprendemos esto sabremos tener una buena comunión con, con Dios y saber entrar en el lugar santísimo cuando fuere necesario, que es todos los días porque es nuestro maná diario entonces mis hermanos les agradezco su paciencia, su respaldo, espero que le den me gusta apoyen estos videos si quieren que salgan eh, sigamos publicando más con un me gusta y con una suscripción bueno entonces que tengan todos en una feliz comunión con el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu. Amén.